Yo, mi consejo principal siempre es, si no sabes qué colores combinar, siempre vete a dos tonos, ¿sí? los opuestos en la rueda del color o un mismo color en sus diferentes tonos, no hay pierde. Y poco a poco ve introduciendo un tercer color, un cuarto color, hasta que ya sientes que dominas los colores. Con el amarillo a mí me gusta mucho usar el rosa. El rosa fucha, porque el amarillo es un color vivo. Entonces, me gusta el contraste que da. Y, y miren, o sea, está padrísimo. Entonces, ah, está padrísimo. Entonces, pues este arreglo, así lo voy a hacer. Una de las cosas principales que les quiero transmitir en este programa es, teniendo tu base armada con follajes... Ya después se trata de rellenar con las flores. Esta base, algunos de ustedes ya la conocen, vamos creo que para el tercer mes con ella, es la misma base. Mis flores me siguen durando muchísima. ¿Qué tal si les enseñamos cómo la preparamos en este video cortitito? Pueden ver, no he vuelto a sacar las raíces desde esa primera vez, ¿qué hago? Nada más enjuago, cambio el agua cuando se mueren mis flores, eh, eh, la dejo ahí hasta que la vaya a volver a usar, le he hecho un sobrecito de vitaminas para nivelar el pH, ya está lleno de raíces, es más, no sé si se ve en esa camarita, pero las raíces no le hacen daño, eso me preguntaban el otro día en un video… No, el otro día alguien me mandó, perdón Este, preguntar, que si el Curly no daña el agua No, no daña el agua Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un poco De follaje, que este arreglo Ustedes no saben, pero estuvo buenísimo Porque yo había cortado Esta hiedra de mi jardín Y sobró la semana pasada Tenía la base con agua Y entonces Carmen, para que se Tomaran agua, nada más las colocó En la base y quedaron divinos Me encantaron y pues de ahí me inspiré a hoy quererles compartir esto, pero lo estoy haciendo desde cero. Es yedra, yedra ivy, que corté en mi jardín. Le estoy dando un poco de movimiento. A mí hay follajes que me gusta tener en maceta o en la tierra. Si no tienes jardín, puedes tener en, puedes tener en tu terraza una maceta... Con yedra, que también es ivy, con plumoso, con geranios. Miren, los geranios le dan un contraste, un verde súper lindo. Y el geranio es de esas flores que, igual que las suculentas, le quitas un codito, lo encajas en la tierra y crece la planta. Entonces, me gusta, me gusta mucho. vieron qué bonito me está quedando como que ya no le quiero poner nada más pero sí ya no le voy a poner mi fucha Ay, cuánto qué lo siento lindo. porque nada le quiero poner rosas amarillas el arreglo fucha con amarillo será para otra ocasión porque hoy hoy no ¿Vieron qué tan hermoso se ven las craspedias, los billy balls? Así es, es un acento, es un toque. Aquí seguimos con las flores y estas dos bellas composiciones que el día de hoy les hice con rosas amarillas. Mi color favorito. Ándale. El color más alegre. A el ver, color Ana. del sol. Pero bueno, el día de hoy rosas amarillas combinando distintos follajes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 Complementé con Craspedias, Claveles, Eucalipto Guni, Geranios de mi Jardín, Ivy de mi Jardín y Suculentas de distintos tonos. Esta base ya lleva tres meses que la preparé por primera vez. No he cambiado el Curly Willow, es el mismo desde la primera vez. No la lavo con jabón, solamente enjuago mi base y aquí siguen. Me duran una semana más o menos mis centros de mesa en esta base.